cuando vamos a una clínica cuando a un espacio donde necesitamos atenciones pues la verdad es que nos gusta mucho que nos atienda un profesional del sector para comenzar no y bueno pues para ello hemos elegido a celia de esta clínica aquí en san pedro que nos va a hablar de esa atención al cliente de esos tratamientos ha pasado todo el verano por encima nuestra y la verdad es que se ha notado la piel se nos ha quedado un poquito más deshidratada y han aparecido también algunas manchas bueno yo en mi caso y también en otros casos que también hay otras cosas que nos preocupa, pero yo creo que aquí tenemos la solución... ...Celia, buenos días, qué bien que te veo otra vez. Buenos días, nada, encantada Elena, muchísimas gracias... ...encantada de estar otra vez aquí con, con todos vosotros... ...y sí, has tocado un tema muy, muy importante... ...y, y que pasa mucho ahora, que es las manchas... ¿no? ...y la de, deshidratación de la piel después del de verano... En verano nos exponemos mucho tiempo al sol y aunque es verdad que estamos muy guapos con ese morenito, al final la piel sufre las consecuencias. Ya lo dijimos la última vez, es muy importante y, y es un tratamiento de belleza principal protegerse del sol, utilizar fotoprotección ...todo el tiempo, también, también en invierno, ahora que ya ha bajado el sol... ...no nos olvidemos que te, tenemos que seguir protegiéndonos... ...y bueno, ahora comienza la época de renovar un poco la piel... ...y de empezar a tratar las manchas, en verano no se pueden tratar... ...porque suelen ser tratamientos eh, eh, un poquito agresivos... ...y que no son compatibles con el sol, pero, pero bueno, ahora es el momento... ...y en Notium tenemos muchos tratamientos para hidratar la piel... ...y para eliminar las, las manchas". La verdad es que bueno que vosotros eh, también tenéis una fama ya adquirida de trabajar con los mejores laboratorios, las mejores marcas y que funciona. Porque gente, no, es que la crema no funciona, sí funciona, no, tenemos que atacar nuestra piel con cosas agresivas y luego pues también está el colágeno, si poner un poquito al día no porque no solamente tratamos de tomar pastillas eh, como por ejemplo pues, el colágeno que viene muy bien, magnesio, vitamina C, todas estas cosas funcionan, no sería, pero además… Es cierto, a ver, el colágeno es fundamental... Y, ...y a partir de los 25 años empezamos a perder colágeno... ...entonces tomar suplementos alimenticios como el colágeno... ...es muy bueno, eh, porque es bueno para la piel... ...para el pelo, para las uñas, para todo... ...pero en, en el tema de, del cuidado de la piel... ...y mejorar el aspecto de la piel... ...las rutinas diarias son muy importantes, ¿vale? Como decíamos, la, prote de la protección solar es fundamental... ...pero otra cosa muy importante que a veces nos olvidamos... ...es lavarnos la cara... ...tanto por la mañana como por la noche con un jabón adecuado... ...nada del jabón de las manos con el que nos lavamos las manos... ...nada de eso, que de verdad que la piel de la, de la cara es muy sensible... ...y además es la que tenemos más expuesta en el resto del cuerpo... Eh, ...vamos protegidos con la ropa, ¿no? Pero en el caso de, de la cara es muy importante, entonces... ...un jaboncito, si podemos eh, utilizar vitamina C... ...un contorno de ojos, que es muy importante... ...que también esta piel es eh, diferente... ...una crema hidratante y la protección solar... ...y por la noche un aliado de belleza fundamental... ...que además nos ayuda no solo a combatir contra las manchas... ...y, y unificar el tono de, de la piel... ...y eliminar incluso arruguitas, es el retinol... ...seguro que muchas de vosotras lo habéis escuchado hablar... ...pero Elena, muy importante, el retinol tiene que ser siempre pautado... ...por un médico, porque hay gente que, que lo empieza a utilizar... ...sin saber cómo se, se hace y, y al final pues se hacen daño en, en la piel... ...entonces retinol por las noches y pautado siempre por un médico... ...aquí además, eh, como tú dices, trabajamos con marcas principales... ...y tenemos a nuestras doctoras eh, con las que podéis tener... ...una consulta gratuita que os van a hacer una rutina diaria estupenda... Qué buenos consejos nos da. Siempre aquí en esta clínica estamos al día. Eh, también quería hablar eh, de los masajes que dais porque tenéis un gran profesional. Eh, ya el compañero ha estado en manos de él y realmente quedó maravillado. Y ahora la verdad es que el estrés nos crea también dolores de cervicales, de músculo, estar mucho tiempo de pie según las profesiones, andar. Eh, y entonces mmm, también quería hacer un poquito de hincapié cómo podemos mejorar también alguna dolencia. ...o incluso si es un deportista profesional o alguien de, de la cartellanía. De bueno, pues como tú bien has dicho y como Pepe bien sabe... ...contamos aquí en, en Otium con el campeón de Europa de masajes. Eh, bueno, no solo masaje relajante, que nos viene muy bien... ...la espalda sufre muchísimo, sobre todo aquí... ...que tenemos tantos trabajadores de, de hostelería, ¿no? Después de este verano tan, tan duro y, y de tanto trabajo... ...pues que tantas horas de pie lo nota muchísimo. Entonces, Guillermo eh, no solo hace masaje... Eh, relajante sino también desconstructurante para los eh, deportistas nosotros colaboramos en una campaña que se hizo este verano con la asociación tú bien lo sabes con, con la asociación contra el cáncer y bueno eh, en, en unos torneos que ellos organizaban de golf preparó también masajes deportivos para esos golfistas y bueno para todos los deportistas en general para que bueno se, se puedan tratar o sea que ofrecemos muchísimas cosas no solo belleza eh, ...sino también salud, que es muy importante. Bueno, quería también felicitaros eh, porque había abierto y ampliado... ...estás en crecimiento y acabáis de abrir también... En la Laguna de Mijas, la verdad que seguimos creciendo, estamos de enhorabuena, eh, poquito a poco vamos eh, aumentando el número de, de clínicas, estamos en Soto Grande y luego aquí en Málaga, Estepona, San Pedro y desde la semana pasada, nada, muy, muy reciente, una clínica preciosa que os invitamos a que vengáis también a, a conocerla en la Laguna de Mijas, en una zona muy buena donde hay muchísima población extranjera viviendo allí, donde hay muchísimo movimiento, así que con mucha ilusión y, y con mucha ganas de, de seguir trabajando. Hemos incorporado también nuevas compañeras, hemos incorporado nuevas doctoras, un doctor eh, italiano se incorpora también allí, así que felices, felices de, de seguir creciendo. Pues tendremos que ir a visitarla, tenemos una cita pendiente. Celia, muchísimas gracias por atendernos, por esos consejos tan sabios que nos da y que hay que cuidarse, eso es fundamental. Así que nos daremos en vuestras manos, que es la mejor mano donde podemos estar. Gracias, Celia. Gracias, Elena, como siempre a vosotros y, y como ella. Bien, dices, invitamos aquí a, a venir a visitarnos, tanto en San Pedro como en cualquiera de nuestras otras tres clínicas. Estaremos encantados de poder seguir ayudándos y, y daros esos consejos que tan importantes son. Muchas gracias.